unas con otras las cuales tienes áreas en común y para encontrarlas existen dos formas la primera diferenciar el área de una con respecto a la otra y relacionar el área de una con respecto a la otra son dos casos diferentes unas se diferencian y en otras existe una relación entre ellas miremos lo siguiente tenemos este cuadrado, este rectángulo y esta circunferencia Queremos hallar esta área sombreada. Como podemos ver, esta área depende de esta que está acá. Esta sería una media circunferencia y este sería un rectángulo completo. Si hallamos el rectángulo completo, el área de este rectángulo, y le quitamos esta circunferencia, esta media circunferencia, encontraríamos este pedacito que me piden. Esta sería el área sombreada. Entonces, acá habría una diferencia de áreas pues estaría el área del rectángulo menos el área de la circunferencia esto me daría el área sombreada bien vamos a mirar una serie de ejemplos de aplicación de áreas sombreadas miremos ejemplo número 1 si ABCD es un cuadrado de 6 metros de lado entonces el área de la parte sombreada mide bien. tenemos lo siguiente les voy a dejar unas opciones. pero que tomen un momento. Piénsenlo. ¿Cuáles creen ustedes que puede ser la respuesta a la solución de este ejercicio? Ahora vamos a resolverlo. Vamos a mirar si la, la que dijeron fue la correcta. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos este cuadrado. Miremos que piden... Esta área y esta área son áreas sombreadas. Podemos trazar lo siguiente. Una diagonal acá y de igual forma otra diagonal acá. Dos diagonales. Como podemos ver, este pedacito de acá puede llegar y desplazarse aquí. De igual forma, este pedacito que está acá también lo puede, se puede reemplazar acá. Entonces, teniendo esto claro, entonces vamos a reemplazarlo a este lado y este a este otro esto me completaría toda esta área como podemos ver queda un triángulo Entonces miremos el área de un triángulo base por altura esto mide 6 no olvidemos y eso también mide 6 entonces quedaría 6 por 6 36 dividido 2 da 18 o sea que la respuesta sería 18 metros cuadrados no olviden que las áreas siempre se dan en unidades cuadradas Espero que hayan elegido la correcta. Bueno, vamos a mirar ahora un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Calcular el área de la región sombreada si ABCD es un cuadrado de A metros de lado. Quiere decir que todos estos lados miden A. Cada uno de estos lados. Y me están pidiendo determinar esta área. Podemos trazar. Antes de eso, pues, quiero que miren... Cuál creen ustedes que sea la respuesta vamos a mirar vamos a trazar líneas en cada uno de estos lados quedando 1, 2, 3, 4 como podemos mirar se forma un cuadrado este espacio puede reemplazar acá de igual forma este espacio acá nos quedaría de la siguiente forma entonces completaríamos el cuadrado. Quiere decir que tenemos un cuadrado. aplico área de cuadrado. Pero antes de hallar el cuadrado. Tenemos que mirar. Que necesitamos encontrar estos lados. Este lado. Es A. Pero. Este pedacito mide la mitad. O sea que esto es A medios. Y este también sería la mitad. eso sería A medios. Esta línea como podemos ver es un triángulo rectángulo o sea que esta sería la hipotenusa entonces debemos utilizar la fórmula de Pitágoras y vamos a calcular este lado entonces tendríamos lo siguiente lado como son catetos a medios y a medios ambos se deben sumar y elevarse en al cuadrado esto nos quedaría calculando este y este esto nos daría a medios sobre 4 más a medios sobre 4 una suma homogénea esto nos daría 2 a medios sobre 4. Se suman los numeradores y queda el mismo denominador. Ahora, sacando la raíz a esto, nos quedaría raíz de 2 sobre 2. Puesto que la raíz de 4 es 2, propiedades propiedad de las raíces, se saca raíz abajo, y arriba sacamos solamente la a, quedándonos esta raíz afuerita. O sea, que el lado vale raíz de 2 a sobre 2. Como es una multiplicación, nos quedaría raíz de 2a sobre 2, que multiplica raíz de 2a sobre 2. Si multiplicamos estas raíces, se nos van a cancelar y nos van a quedar un 2 acá. Y 2 por 2 nos va a dar 4. Esto nos va a quedar 2a a la 2 sobre 4. 2 dividido 4 nos da 1. O sea que la respuesta sería la de a medios sobre 2. A la 2 sobre 2 metros cuadrados no olvidemos que las áreas se dan en metros cuadrados ejemplo número 3 sabiendo que el lado del cuadrado mide 20 metros calcular el área de la región sombreada podemos mirar tenemos un cuadrado con lado de 20 y me piden hallar el área sombreada vamos a hacer lo mismo vamos a trazar una diagonal acá otra diagonal este pedacito Puede reemplazar acá. Y este pedacito puede reemplazar este. Quedándonos dos triángulos. Entonces miremos la fórmula del triángulo. Entonces el área del triángulo es base por altura. Esta base mide 20. Como es un cuadrado, esta mitad valdría 10. O sea que la base vale 20 y la altura sería 10. 20 por 10, esto nos da 200. Divido 2, nos da 100. 100 metros cuadrados esta sería el área pero como no es un solo triángulo sino son dos entonces debo calcular el área de los dos el cual va a ser 2 por 100 varía 200 metros cuadrados esta sería la respuesta el área sería de 200 metros cuadrados de esta forma concluimos ese tema de áreas sombreadas si te gustó mi video te pido por favor que me apoyes con un me gusta y los compartas en tus redes sociales para que otras personas se beneficien de ella. de igual forma si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas a mi canal te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas los enlaces los encuentras en la parte baja del video muchas gracias por tu atención